Te saludo, te saludo nuevamente desde Crescante y hoy vamos a hablar un poquito de cómo manipular las hojas de dibujo. Entonces vamos a abrir una hoja de dibujo. En esta ocasión te voy a pedir que sea una A3 como base. La ponemos aceptar. Ya sabes, tacho esto. Y para poder editar una hoja, lo primero que tengo que hacer es en el árbol de modelado colocarme y poner editar formato de hoja. Ya que te, estoy dentro del formato de hoja, yo puedo irme a croquis y recortar. Por ejemplo, recorto estas dos o estas tres y de alguna manera termino de recortar y puedo eliminar todas estas notas que yo de alguna manera coloqué y podré yo extender nuevamente esta línea esta y esta línea para hacer un nuevo compartimiento y luego recortar esta otra para poder insertar ¿no? termino de recortar y ahora puedo insertar un objeto, cómo me voy al menú principal, le pongo insertar imagen, selecciono la imagen que voy a, que voy a colocar, la coloco ahí se coloca esta imagen, si tú la observas está bastante grande entonces espérame Vamos a poner insertar, nuevamente imagen. Ahí viene ya con nuestros, con nuestra opción de hacerla más pequeña, mucho más pequeña, a manera que la pueda meter en esta posición colocándola dentro de estos compartimientos que podría ser colocarla acá en esta posición o colocarla aquí en la esquina y podría yo extender algún otro compartimiento no por ejemplo ahorita le pongo aceptar y le pongo extender y le puedo poner que extienda este otro compartimiento para de algún momento poner algún otro logo o alguna otra característica que yo quisiera insertar en mi dibujo. Del mismo modo, yo puedo este, irme directamente. Observa, ya tenemos ahí nuestra imagen. Ahora podemos irnos a la escala. Ah, bueno. Tenemos que quitar nuestro icono de... De recortar, nos vamos a, a escala. Ojo, ahí está la escala, pero editable en cuanto a lo que estamos colocando, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí está un bloque determinado. Podríamos irnos a la edición de la hoja, propiedades, y en escala podríamos cambiarle de 1 a 2. Y vamos a ver que automáticamente se cambiaría la escala correspondiente que nosotros tenemos de este, modo, de este modo terminaríamos de editar la hoja y podríamos pulsar eh, bueno de editar el formato de hoja y podríamos ir a editar la hoja como dándole clic en alguna posición y podríamos ver que toda nuestra hoja está colocada no Nuevamente podríamos poner editar formato de hoja y si quisiéramos seguir modificando el mismo, lo podríamos hacer sin ningún problema y ahora dentro del campo podríamos editar la hoja como tal, o sea, no nada más el formato, sino la hoja y nos podríamos ir a propiedades del documento y podríamos ver eh, pues todo lo que es el, el personalizado de la situación. Y ahí está el formato de la hoja. Y entonces acá podemos poner que sea de texto. Y acá le podemos poner eh, X, ¿no? Por ejemplo, para que sea un formato determinado de hoja con el cual nosotros podamos ir modificando las características de, estas, de este cuadro de texto que puedo yo ir diseñando como un machote o como una característica eh, inicial de nuestro de nuestro dibujo. Del mismo modo, bueno, pues podemos irnos a propiedades, ya sabes, ahí están todos los parámetros de propiedades, y este, tendríamos acá todas las opciones, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, una vez que terminamos de ponerle logo, terminamos de, de modificar la hoja. Le podemos dar, eh, le podemos eh, poner save as. lo podemos guardar como formato de hoja. Le podemos poner como plantilla 1. Y ya 1 plantilla plant perdón, acá, plantilla 1, vean que esté como formato de hoja, le damos guardar, la cierro, guardar todo, ya está, la guardo, y me puedo ir a nuevo, un archivito, y vean cómo está guardada acá la plantilla 1, le doy a aceptar, y esa plantilla ya se guardó como mi plantilla de trabajo para este, eh, para este tipo de dibujos o formatos que tenga yo que hacer para algún tipo de empresa o de proyecto que tenga. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima.